Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais? ¿Eh? Saluditos a todos. Empezamos dos minutitos tarde, pero bueno, lo importante es estar aquí. Así que, cordial saludo, buenas tardes a los que estáis en América y ya buenas noches a los que estáis aquí en España. Y vamos a empezar este pequeño directo porque creo que hay una noticia muy buena hay una noticia que me ha pasado el amigo Josué, que lo tenemos aquí en el chat. Y mmm, vamos a hablar de esto eh, porque además hay datos que, aunque no lo ponen esta noticia, pero son bastante importantes y creo yo que son temas que hay que resaltar. Y voy a decir una cosa. El título de hoy, Vaticano, nuevo escándalo, financiación ilegal y secreta. He puesto este título para que no me... en fin para que el título se pueda poner y que, bueno, lo podamos ver todos, ¿no? Pero hubiese puesto otro título un poquito más, un poquito más puntilloso, como se suele decir, porque la realidad de todo esto es una realidad que hay que ver el trasfondo. El trasfondo del tema del Vaticano no, eh, es, no va vinculado al tema de la religión, ¿no? Eh, para que se entienda... Eh, el Vaticano, al igual que otros países o incluso algunas instituciones, están en la obligación de tener una transparencia. ¿Pero por qué? Pues porque son eh, los mmm, portavoces o la representación en muchas cosas para ciertos temas para la humanidad. Esto hay que decirlo claro. Por ejemplo, si hablamos de la NASA, sabemos que la NASA pues nos va a contar lo que le dé la gana. No debería de ser así, ¿por qué? Porque la NASA fue la primera institución que sale al espacio y nos debe de contar las cosas tal y como son. Esto es importante, nos debe de contar las cosas tal y como son. ¿Por qué? Pues porque tienen la obligación y la responsabilidad de contarnos las cosas tal y como son. Ya que eres pionero en salir al espacio, hablamos solamente de salir al espacio, no todo lo que ha venido detrás. El Vaticano también son responsables como Estado, porque aquí se mezclan varias cosas. Una es el tema de la fe, de las personas que tienen fe. Otra, número dos, es el tema de la cultura occidental. Toda la cultura en Europa, la vieja Europa, pues eh, se ha basado en el cristianismo. Queramos o no queramos. Entonces son responsables de eh, aportarnos, de alguna manera, datos de forma transparente y con, una serie, y con una fiabilidad. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando el Vaticano, o la NASA, o cualquier otra institución, nos miente, y además no da eh, visos de ser transparente? Esto es un problema. Esto es un problema porque realmente nosotros tenemos la vista puesta en estas instituciones. Cuando hablo del Vaticano, no me refiero al tema de la fe, sino al tema de Estado, al tema de país, como país. Pero tiene, todo esto tiene o un beneficio o un hándicap. Podemos verlo desde el punto de vista que queramos. Y es el siguiente. Ellos son los representantes de una cultura y de una fe, de una fe de millones de personas. Yo no soy creyente en el Vaticano, yo, pues como todo el mundo, pues creo en mis cosas, a mi manera, como mucha gente. Pero ellos son los responsables de que tengamos la vista puesta en ellos. Vamos a ver una, una noticia. Vamos a ver una noticia que además ha sido Josué, ya lo he dicho, nuestro amigo Josué, que nos, nos ha sugerido esta noticia y quiero compartirla con vosotros. Vamos para allá, si no os importa. Y vamos a lo que vamos. Pues bueno, el Vaticano tiene muchas cositas en las que, bueno, hay que tomárselo... Bueno, voy a ocultar esto. Hay que tomárselo con pies de plomo y con pinzas. La corrupción llega al Vaticano. Los pecados del coro del Papa. O sea, ya no el Papa, ni los cardenales, ni los obispos. Sino el coro. Con caja B incluida. La noticia dice lo siguiente, la Santa Sede comenzó una investigación del coro de la Capilla Sixtina que terminó destapando toda una red de fraude. Habían creado una caja B en la que ingresaban fondos procedentes de entradas de los conciertos, ventas de discos o dietas destinadas a las giras. Un cardenal en Vogue comienza por llamar la atención. El prefecto del Consejo Pontificio de la Cultura, Gianfranco Rabasi, ofreció en abril una entrevista con la prestigiosa revista de moda en la que citó el Génesis para afirmar que el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Y justificó que el Litúrgico, el vestido litúrgico perdón, es así de rico y suntuoso porque representa la dimensión trascendente del misterio religioso y trata de adornar lo que es divino con algo espléndido y maravilloso. Bueno, El cardenal Rabasi no se disponía a realizar un nuevo tratado sobre... Eh, sobre moda eclesiástica, o sino a defender la cesión de cerca de medio centenar de objetos y prendas litúrgicas desde el Vaticano, una fiesta en el Museo Metropolitan de Nueva York que se celebró el pasado mayo. La gala de inauguración de la exposición de moda, cuidado con esto, exposición de moda del Vaticano, esto ya de risa, que realiza cada año el Metropolitan, es una cita imprescindible para modelos y paparazzis y este año se superó, a sí misma, no por la talla de las habituales asistentes, eh, gente célebre, ¿no? sino eh, por las temáticas. ¿eh? Se bautizó como cuerpos celestes la moda y a la imaginación católica y la coronó Rihanna, que exhibió un vestido inspirado en el atuendo del Papa, con mitra incluida y minifalda. ¿eh? Esto ya nos vamos, ya de fiesta. El Vaticano había bendecido el acto y para redondearlo mandó allí a todo el coro de la capilla Sixtina. Ojo con esto. Sus, in sus integrantes eh, se, se encargaron de amenizar la velada con un concierto de música litúrgica dirigido a la plana mayor del mundo del espectáculo, pero antes de retirarse a un hotel de cinco estrellas en el que se hospedaban algunos de sus miembros decidieron mimetizarse con el ambiente y llevarse a casa una foto de Rihanna o Jennifer López representan a una institución de la Santa Sede pero sus cantores son laicos por lo que el asunto no pasó de unos momentos de frivolidad sin embargo, a los padres de algunos de los más de 30 menores que componen el coro no les terminó de convencer esta imagen de modo que se pusieron en contacto con las autoridades vaticanas para dar constancia de lo ocurrido. No voy a poner imágenes porque hay derechos de autor. La Santa Sede comenzó eh, entonces una investigación que terminó por una senda muy distinta. Por cierto, las imágenes que estamos visualizando no eh, son derechos de autor comprados por mí, ¿eh? para que lo sepáis. Hace un par de semanas la oficina de prensa vaticana comunicó, oficialmente que el Papa Francisco hace algunos meses autorizó una investigación económica administrativa del coro y agregó que está todavía en curso. La prensa italiana filtró que las averiguaciones comenzaron por las denuncias piadosas de la fiesta de Nueva York, pero que los resultados terminaron para hallar posibilidad, posibles delitos de lavado de dinero, estafa agravada con daños al Estado Vaticano y malversación de fondos por parte del director administrativo del Coro de la Santa Sede, Michelangelo Nardella y el director Máximo Palombela. ¿Qué os parece esto? ¿Eh? Debido a la creciente exposición internacional del organismo y de todos sus escándalos, durante años ambos responsables habrían creado una caja B, en la que ingresaban fondos precedentes de entradas de los conciertos, ventas de discos o dietas destinadas a las giras. Este dinero, que podría, en, podría alcanzar, ojo, cientos de miles de euros, debía ir a parar a las arcas vaticanas, pero se habría ahí utilizado para fines privados. Bueno, dicho esto, os digo una cosa. Aquí hay muchos más datos que hablan de, bueno, de la financiación, del Vaticano... ...y hay una gran controversia. Estos señores... ...vamos a dejar de compartir pantalla, ¿me veis? Estos señores del coro Vaticano, que son laicos... ...¿es lícito lo que están haciendo? ¿O no? Vamos a ver. Vamos a ponernos en situación... Imaginaos, por un momento, el coro de la orquesta filarmónica de un país, de España, de cualquier, de, de Alemania, de Suiza, de México, no importa. Si el Estado les paga, pues que les pagan. Esta gente les paga el Estado Vaticano. No van a cantar a Nueva York por amor al arte. Oye, mira, te vas a... Te vas a, a cantar, pero no te pagamos. Es un trabajo. Es gente que trabaja de eso. Así como en distintos conservatorios en el mundo, pues hay eh, orquestas, coros, etcétera, etcétera, que son pertenecientes a ese país. Se filtra otra noticia diciendo que Claro, es que no todo va a ir al fondo del Vaticano, pues hijo mío, te buscas ir la vida y te vas y te montas tu coro por tu cuenta. Hay dos sectores, el sector que dice que es lícito lo que están haciendo porque el Vaticano no debe de llevarse el dinero de todas las entradas. Y... Bueno, pues no trabajes para el Vaticano. Otro sector dice que está muy mal porque es dinero de fondos del Vaticano. Yo no voy a entrar ahí. Pero ahora vamos a poner una cuestión. Después de todos los escándalos que protagonizan estos señores, el Vaticano, el propio Vaticano, eh, ¿qué es lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Yo os pregunto a vosotros. Una institución que durante siglos ha sido corrupta, lo menos que se puede aprender es la corrupción. Evidentemente cuando hablamos del de Estado Vaticano no estábamos hablando de todos los curas ni obispos del mundo, evidentemente claro que no, porque hay gente de todo tipo en todo lugar, eso es así y es cierto. Pero, ¿están haciendo bien? Yo creo que no. Que debe ser una institución completamente transparente. Sus organismos y todos los trabajadores de sus organismos tienen que ser transparentes. Con lo cual, hemos hablado de cientos de miles, de millones, bueno, cientos de miles, pero hay otra noticia que habla, perdón, habla de varios millones y otra, otra, otra página, que son más próximos a la Iglesia, pues les echa la culpa, pero hay que ver estos chicos qué mal se han portado. Hay dos versiones, versión de miles de millones, o perdón, miles, cientos de miles de euros, me estoy liando, y de varios millones de euros. Ambas cosas no son lícitas. Con lo cual, ya no solamente sus gobernantes, sus papas, ni sus secretarios de Estado, que son primer ministros, ni sus jefes de prensa, ni sus cardenales, ni sus obispos, son corruptos. Sino que todo lo que trabaja en el Vaticano tienen la mano muy grande y tienen la capacidad de hacer este tipo de cosas. Con lo cual, una vez más, vemos como el Vaticano... Ahora se hacen los estrechos. Uy, vamos a investigarlos. Hombre, claro que los vais a investigar. Por, pero no porque os interese quitaros la imagen de corrupción que hay en el Vaticano, ya no solamente por la banca vaticana, el IOR y todo esto, sino porque estáis perdiendo dinero. Claro. Tenéis un coro que le pagáis y encima ellos tienen una caja B. Con lo cual, la economía pues no os beneficia. Tenéis que pillar por todos los sitios. Una de las cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención es sobre todo eh, lo que viene siendo el, el, los donativos que se le da a la Iglesia. La mitad van para el Vaticano. y La otra mitad es para la parroquia. Es cierto que hay muchos curas, y esto es verdad, esto lo sé yo de buena mano, por gente que ha contado, incluso he podido hablar con algún, algún cura de alguna parroquia de aquí cerca, y es verdad que ellos ayudan a pagar el recibo del agua, el recibo de la luz, etcétera. ¿no? Y les dan dinero a gente necesitada. Eso está muy bien. La otra mitad va al Vaticano. Pero en España, si eres católico, pagas un impuesto, que va al Vaticano. No se lo quedan las arcas del Estado, va al Vaticano. Con lo cual, a mucha gente, para no pagar mucho, pues no les interesa... Pagas más, evidentemente, pero no les interesa decir que son cristianos. Vamos a leer un poquito las preguntas y nos vamos a ir ya, porque esto era una noticia rápida, he estado este fin de semana... Fuera, por temas de trabajo, que ya veréis, ya veréis, os va a encantar. Dice Ismael Díaz pregunta, ¿hasta dónde está metida la mafia siciliana en el Vaticano? Pues bueno, la mafia siciliana es un, un vídeo, si te has visto los vídeos, que hay un, un apartado, ¿no?, de, de una lista de reproducción del Vaticano en este canal, pues eh, ahí te hablo de la banca vaticana y de qué... ¿Y qué cuentas tenía la mafia? Y no solamente la siciliana, sino varias. Dentro de las sedes de, de, del banco, de la sede del banco del IOR, del Banco Vaticano. Y no solamente la mafia siciliana. Y todo esto vino por un tema que la Comunidad Europea, la Unión Europea, le dijo al Vaticano, señores... Eh, hay una ley de transparencia si ustedes no la cumplen se van a convertir en un paraíso fiscal dentro de la unión europea y los vamos a intervenir la unión europea no dejemos de pensar que el vaticano está dentro de italia y el flujo económico viene a través de italia y este país italia está dentro de la unión europea entonces les dieron un toque muy fuerte. Evidentemente, todo lo que sacaron era fraudulento. Pero no porque lo diga yo, sino porque hay datos que lo indican. Que era fraudulento. Con lo cual, tuvieron que tapar muchas cuentas de la mafia siciliana. Pero esto no es una cosa de conspiración. Es que son datos y, de hecho, se, se, les, ha, se les ha llamado judicialmente. Ahí están los datos. ¿eh? Esto me lo ha preguntado Ismael Díaz, ¿eh? Saludos, Ismael. Eh... A, ver, a ver, Ismael, yo te voy a comentar una cosa. Dice, ¿es verdad que ahí en el Vaticano le cantan a Lucifer? Pues no sé si le cantan a Lucifer o a la niña a los peines. No tengo ni idea. Yo no hablo de temas de conspiración, de satanismo, ¿no? Como muchos habéis escrito en comentarios, que me parece muy bien, que podéis escribir lo que queráis, siempre y cuando sean... Eh, comentarios medianamente correctos. Cada vez que hago un vídeo del Vaticano, pues se ve que esto levanta pasiones y lo puedo entender. Pero no vamos a tratar si son luciferinos, si son. No, eso no lo tratamos en este canal. Vamos a dar datos que están contrastados y medianamente publicados y que son reales. Ahora, si son satanistas, si son. El Vaticano ahora de todo. Ahora, no les he preguntado. Tampoco me van a contestar. <coughs> vamos a ver no os fiéis mucho de, de esto del Vaticano que si cantan en YouTube que si cuidado cuidado ¿eh? puede ser de todo eh pero bueno cada uno que piense lo que quiera ¿eh? yo os doy los datos que sé ¿eh? no de los que no sé de los que no sé pues ya hay otros canales que hablan de lo que no saben también hay de todo, si es que aquí en YouTube hay de todo, chicos. Y eso es enriquece y a veces sí y a veces no, pero bueno. Yo no me voy a meter en camisas 12 varas ni nada de eso. ¿Qué opina de la serpiente del auditorio de Pablo VI? Gracias. Pues es un símbolo muy clásico, la serpiente. ¿eh? Y daos cuenta que todo el simbolismo del Vaticano es un simbolismo muy del Renacimiento y del mundo clásico. Y por la mano de quien venía. ¿Eh? Todas las esculturas de Miguel Ángel y tal. pero ahí se entiende, ¿no? El coro del Vaticano son los que cantan en las misas y hacen giras. Montserrat Bernal, sí señora. Son la, los, un coro, que, es un coro vaticano que cantan las misas que cantan en todas las celebraciones cristianas en el Vaticano, pero que a su vez hacen giras mundiales. La orquesta de, de aquí, municipal de Jaén, de, de aquí de mi ciudad, hacen giras por España. El Vaticano pues, tendrá más, más, más pomposidad, más calado. Tendrá ¿eh? mucho más calado, ¿no? Pero bueno, yo os dejo todas estas noticias eh, desmembrando un poquito... Eh, todo lo que en realidad nos interesa. ¿eh? ¿Tuvo que ver algo con la banca vaticana la dimisión de Benedicto XVI? Sí, total. Pues porque este señor quería pues también hacer un poquito de, de cuentas claras y se vio que dentro de esas cuentas del Vaticano vamos un poco a colación de lo que le hemos hablado a nuestro amigo que nos ha preguntado de la mafia siciliana, pues vio que es que era imposible. Y no nos olvidemos que el Papa no solamente es el, como, como dicen ellos, no, el príncipe de la Iglesia, ¿no? se dice eso, no, el príncipe de la Iglesia, es un jefe de Estado, y la banca vaticana pertenece al Vaticano, y él es el máximo dirigente de, de lo que ocurre ahí. Entonces le dijo, estoy muy cansado. Me quito de en medio. ¿eh? ¿Y es lo que hizo? Se quitó de en medio y dijo, Hasta luego, Lucas. Y se fue. Es lícito. Si ves tu vida peligrar, renuncias a todo. Y es lo que hizo este señor. ¿eh? José Joaquín Freiria. Mira, pregunta: ¿Cómo son, cómo de limpias son las elecciones? Eh, elecciones de papa a día de hoy no son democráticas son, ni son limpias ellos eh, tienen sesiones en el cónclave ¿no? en el cual pues ellos hacen pactos porque por ejemplo si yo te elijo a ti, te voto a ti ¿Yo qué voy a ser en tu gobierno? Pues bueno, tú que eres cardenal, pues te voy a dar esto y lo otro, o te voy a dar lo de más allá. Y ahora resulta de que a mí no me conviene, pues ya no te voto. Solo hacen abiertamente, ellos negocian, como ha sido siempre. Desde, desde que dejó de ser hereditario, el, el título de papa, que fue hereditario, eh... Por eso dejaron de casarse, por eso hubo un concilio, pues que esto lo, lo transformaron, ¿no? No sé qué era mejor, sinceramente. Y eh, dentro del conclave lo que hacen es negociar. Y ver un poco la dirección que va a tomar el Vaticano. Más buena, más mala, más, eh, más guerrillera, menos guerrillera, más conservadora, menos conservadora... Con este Papa parecía que todo indicaba a que iba a ser menos conservadora. Pero bueno, eso era de puertas para afuera, porque de puertas para adentro no ha hecho nada. Papa Francisco no ha hecho nada. Nada. Con lo cual sigue siendo igual de conservador que los demás. ¿Eh? Eh, ¿Qué tanto le preocupa al Vaticano las supuestas profecías de San Malaquías? Otra vez Ismael Díaz. Pasa, campeón. Pues bueno, yo creo que eh, todo el tema de, profe de profecías les puede preocupar mucho. Porque piensa una cosa. Todo aquello que profetice en contra de su propia institución, se lo tienen que mirar con lupa. Claro que les preocupa, les preocupa todo. Todos los movimientos de profecías todos los movimientos del mundo y todos los movimientos económicos y todos los e eh, movimientos bélicos. ¿Por qué? Pues, le, pero no porque ellos les preocupe para la, <coughs> perdón, para el bien de la humanidad. No. Sino todo aquello que pueda amenazarles o amenazar su economía. Piénsalo. ¿Cómo surge el primer Papa y con qué finalidad? Jorge Servín. ¿Cómo me preguntas esto, ojo mío? El primer Papa fue Pedro, el apóstol más aventajado y más distinguido de, de, de, de los discípulos de Jesús. Y a raíz de ahí todos son sucesores de Pedro. Pues para predicar la palabra de Jesús. Cuidado. Ojo con esto. Si nos remontamos al, Antiguo, al Nuevo Testamento, perdón, a los cuatro evangelios, eh, si sabes leer entre, las, entre líneas, da igual el que lo escribiera, porque igual ni tan siquiera, bueno, Jesús igual no sabía escribir, ¿vale? Que es lo más probable. Aunque decían que hablaba varios idiomas, pero esto no es difícil, porque el mundo estaba helenizado. Los griegos estaban por todo el mundo y los egipcios estaban por toda aquella zona. Con lo cual, algo chapurrearía verborrea griega y verborrea egipcia. ¿No? Hablaba supuestamente varias lenguas. Vale. Igual no sabía escribir. Pero si Jesús levantara la cabeza... Todo este rollo que he montado, todo este rollo que hay montado el Vaticano, lo quitaba del medio. Porque si sabemos leer entre líneas, él iba en contra de estas instituciones. De hecho, recordar el pasaje del templo, yo no soy muy religioso, pero algo he leído, por supuesto. Cuando entra en el templo ¿no? y ve que están los mercaderes y tal, y allí los borregos, las gallinas, las prostitutas por otro lado. Y se le va a palos. O sea, ese es el ejemplo. Él ve todo lo que hay montado y volvería a repetir la escena. Con lo cual, el primer Papa es el, es el propio Pedro, de las llaves del cielo, ¿no? Tú tendrás las llaves del cielo, ¿no? Pero le dijo, pero me vas a negar cinco veces, me he quedado con tu cara. <risa> y luego a raíz de ahí es el hombre el que ha interpretado a Jesús y se ha creado una religión. Cuidado, no mezclemos una cosa con la otra, porque una cosa es el Estado Vaticano, una cosa es eh, el, el Estado español y otra cosa sus dirigentes y otra cosa el pueblo español. Son cosas diferentes, aunque todos están en el mismo sitio, pero pueden ir por caminos muy diferentes. Y en el caso del Vaticano, pues se da, van por caminos completamente diferentes. La fe, lo que Jesús dijo y escribieron cuatro señores, hubieron más evangelios, pero bueno, esos son los canónicos los que supuestamente montan toda esta doctrina de la fe cristiana. Y otra cosa es Jesús, y otra cosa es el Vaticano, y otra cosa es el Papa. Y otra cosa es el Estado Vaticano y el Banco Vaticano, y las corrupciones del Vaticano. El problema es que mucha gente lo mezcla todo. Y si sabemos separar cada cosa, veremos las líneas perfectamente definidas. Y de eso se trata estos programas, de intentar ver ciertas líneas que quizá incluso a mí se me escapan. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Agradecido de que estéis en este directo. Y, pues, bueno, comentaros que no he podido, eh, no he podido hacer vídeo este fin de semana, hice subí vídeo el viernes con, con las compañeras Alba y Paloma, eh, hablando, pues, de una investigación y estamos trabajando sobre ese tema. ¿eh? El tema de avistamientos, eh, tema OVNI y todo esto muy relacionado y pronto daremos una gran noticia que, creo yo, que os va a gustar. Así que, eh, bueno, gracias por estar aquí, por prestarme atención. Si creéis que esto pues, es de interés para alguien, para alguno de vuestros amigos, pues nada, ah, se lo recomendáis. Yo encantado la vida. Bienvenidos a los nuevos que llegáis a este canal por primera vez, a los que entráis a mis directos por primera vez o los veis en diferido, gracias. Eh, estamos creciendo mucho, muy fuerte, y eso se debe pues, a vosotros. ¿eh? a lo que compartís, a lo que ayudáis a este canal y a las nuevas personas que van entrando. Así que yo por mi parte, pues lo voy a dejar aquí, no voy a estarme mucho rato más, llevamos media horita, yo creo que es suficiente y que se pueda hablar de estos temas pues mucho más adelante. Así que yo por mi parte agradecido, un beso a todos como siempre y nada, nos vemos por aquí, por el canal próximamente. Hasta la próxima.